por estar aquí ahora me presento, pero no me voy a presentar con, con un nombre de apellidos sino que me voy a presentar con un poema que es que el mejor puede describir No señores yo no me conformo con ser poeta no me resigno a la nación del sofá con dolor de mundo en cada verso es decasílabo perfectamente milimetrado con vacío entre las letras que hablan mucho y no corre sangre por sus venas me niego rotundamente a quedarme quieta en la comodidad aparente de una estrofa no existe en mí el último verso ninguna hoja en blanco ningún suspiro que no sea la pura existencia de los ojos, de las manos, de los pasos. Yo quiero ser el impulso de la lírica, la revolución de las manos que se miran y los ojos que se abrazan, el pecho que se abre y se entrega ciegamente a la vida para poder ver donde la palabra no alcanza. Yo quiero, yo quiero ser el poema que me escribe a cada paso. Yo quiero ser el cante hondo de la tierra y bailar por pulería sobre las oleras junto a todas mis ancestras que fueron quemadas en ellas por ser poesía en tiempos de prosa redorcida. Yo quiero ser la brasa que despierta y no se apagará nunca porque va incendiando caminos helados. Quiero ser la primavera que no se detiene por más feroz de los inviernos. Quiero ser el canto de todos los comientos y taponear junto al mitilar de las estrellas. Quiero ser lo que aún no se ha escrito y solo la rueda la muerte pondrá punto y aparte porque no hay punto y final. Así que no me inviten, señores intelectuales, a sus tertulias interminables de egos agrandados. Ahora es el intento de ofrecerme otro asiento que no sea la hierba o una piedra. No seré la poeta que se limpia los zapatos porque camino descalza con raíces de fuego y de barro. Seré la voz del pueblo en las plazas, las selvas, los desiertos y las montañas. Seré el mundo, a veces roto y a veces remendado, pero siempre vivo, siempre enamorado.